Pachá, ay Dios mío, Pachá, ay Dios mío, por favor, atención, Dios Padre Celestial, ha mudo al Pachá por un mes, por un mes que el país te lo va a agradecer, ha mudo al Pachá por un mes, ay Padre amado, Es verdad, te lo juro, mira que Dios tiene que bajar del cielo y poner mudo al Pachá, el Pachá ha dicho y lo y retó al candidato Luis Abinader que se haga una prueba de coronavirus en su programa en vivo porque él entiende y él dice que él no cree que Luis tenga el coronavirus, que eso solamente se hizo porque él entiende que Luis está bajando en las encuestas. Ay, Dios eso Dios. dijo Frederick Martínez el pachá. Dígame, Neto Flo, ¿qué te opinas de ahí, Pachá? El Pachá, el pobre, él genera ese contenido siempre. El Pachá siempre hay que hablar de él. De mala manera, de buena manera, ya es un profesional en eso, poniendo huevos. Y la gallina pone Doris y Coco, la pata aprieta, <risa> que ponían tanto huevo como pone el Pachá. Imagínate, ya lo hacen quedar en la fea, lo hacen quedar en el ridículo, la mamá no quiere saber de él. Ya tú puedes ver, ¿eh? No, lo peor de Pachá es que es eh, un tigre. y Pachá es un tigre. y y sabe. Oye, cómo eh. él lo hizo. Oye, cómo me dijo. Que, que Luis que se haga la prueba en vivo. En el programa de él. <risa> <risa> o sea, no fue. Está bien, vamos a, vamos a llevarte un camarógrafo. ¿tú Porque puede ser. No, no, un camarógrafo. Ahí es lo que él diga. Un camarógrafo, mira, vamos a hacerte una ¿Un prueba, prueba de que. Pero es que vaya el programa del Pachá en vivo. ¿Cómo? O sea, como una. Como, ¿Por qué cabeza cabe que es. Pa Pachá. Por eso digo, tiene que ser mudo en eh, un momento dado. Porque Tan loco. Como eh? una gente que tenga el coronavirus. <risa> <risa> va a un programa donde mucha gente. Qué, lo, qué loco, ¿eh? Qué loquito, viejo. <risa> el Pachá. Oye, el, el nombre El Pachá. Oye, el, el Pachá. Cierran el programa del Pachá durante. ¿cu ¿Cuánto tiempo? Un mes. Señores, claro. un saludo a nuestro amigo y hermano, el Manuel Amparo, que está, siempre está activo. Es de los míos, Emanuel. ¿Tú lo ah, conoces? Ya. No, saludo, saludo, saludo. El, No, él cuando. Ya tú puedes ver, a Manuel y que, que no, son de la Duarte ya mismo, ¿no? los dos. un saludo para Manuel, de los míos personales. Emanuel, Emanuel. Emanuel, Manuel! Ese es el pique que está a mí con me da. Hay confusión. El Pachá, pachá tiene que bajarle un ching. Tiene no, que bajar un ay, chico. Ay, ay, ese muchacho está loco. Si usted entiende que... Y es Luis, un profesional, un tipo que sabe bien él, pero no. él está como alocado. Si él está tan seguro, como él dice, que Luis... Que vaya a la casa de No, él. no, que lo demande. ¿Pues está hablando una mentira? Pues, o ya. que vaya a la casa, porque eso es fácil. <risa> <risa> ¿Por qué no quiere ir a la casa? Que vaya a la casa de Luis allá con todo el mundo. Por el sonido. ¿Eh? Oye, neto, por el, por, por el sonido, Pachá no va a la casa. Pachá come con Luis al lado. ¿Eh? come con Luis por pues, el sonido David. <risa> ay, me dicen que hay un par de programistas que no están copiando más en China ay, entonces ay, ay, ay. nada tienen los créditos o, sabe, o sabe la carita en estos flow en los videos pues, por favor <risa> no ¿tienes que ponerle ya los osobrosos sí, de ahí para tú tienes que ponerle esos su programas el suyo el tienen, está con gorri y los osobrosos ya saben señores